señales que vas a tener un niño o una niña. Tanto si la ecografía aún no te dice el sexo del bebé, como si simplemente quieres sorprenderte, es probable que los que te rodean se planteen todo tipo de teorías, hasta que haya confirmación médica. Aquí hemos analizado y desmontado los cuatro mitos más comunes para ti, y hemos visto, ¿cuánto hay de cierto en ellos? ¿Cuatro mitos populares de que estás esperando un niño o una niña? Mito número 1. ¿Tamaño y forma del vientre? Mito número 2. La belleza de la futura madre. Mito número 3. Náuseas matutinas. Mito número 4. Antojos. El tamaño y la forma de su vientre. Según este mito, un vientre de bebé con forma puntiaguda debe indicar un niño, mientras que una forma de vientre más redonda y grande es garantía de una niña. Sin embargo, varios estudios han demostrado que no existe ninguna correlación entre el tamaño y la forma del vientre y el sexo del futuro bebé. De hecho, ambos dependen principalmente de tus características físicas, tanto tu forma física general, como tu desarrollo muscular abdominal y pélvico, etc. El hecho de que tu bebé esté alto, o más bien, bajo en la pelvis en una fase temprana, suele deberse al hecho de que seas una madre primeriza, o ya hayas tenido varios partos, así como a tu edad en el momento del embarazo. Sin embargo, esto no es un indicio concreto de si estás esperando a una niña o un niño. Las niñas roban la belleza de la madre. Según este mito, Estar embarazada de un niño da a la futura madre brillo y luminosidad, mientras que las mujeres, que esperan una niña, parecerán agotadas y exhaustas. El razonamiento que está detrás de esta teoría es, las niñas aspiran la belleza de mamá. Este mito no solo es falso, sino que promueve un estigma poco saludable. Al fin y al cabo, el embarazo exige mucho a tu cuerpo, ya sea niño o niña. Dependiendo de tus síntomas, del trimestre en el que te encuentras y de las circunstancias, puedes estar increíblemente radiante a veces y agotada y cansada otras. Esto es completamente normal y puede variar mucho, de una mujer a otra. Muchas mujeres embarazadas sufren problemas de circulación, sobre todo en las primeras fases del embarazo, y hacia el final, cuando la barriga crece, les resulta difícil encontrar la posición adecuada para un sueño reparador. Todos estos factores pueden influir en tu aspecto. Así que no te desanimes por los comentarios que sugieren que pareces agotada. En su lugar, escucha a tu cuerpo y lo que necesita para que tú y tu bebé pasen los nueve meses de forma tranquila y segura. Las náuseas matutinas significan que será una niña. Puede que haya algo de verdad en este mito porque, la Universidad de Baltimore y el Instituto Karolinska de Estocolmo, al realizar encuestas a mujeres embarazadas, descubrieron de hecho una mayor tasa de nacimientos de niñas entre las mujeres que sufrían náuseas y vómitos graves. Esto podría deberse a que la hormona del embarazo HCG, se encontró en una forma más elevada en la sangre de los embarazos de niñas. Tienes antojos de dulce, o salado. Los famosos antojos, se dice que las mujeres embarazadas están plagadas de los más extraños antojos. Y también se dice, que esto da información sobre el sexo del bebé. Según este mito, un deseo insaciable de golosinas debería indicar que se trata de una niña. Por otro lado, se dice que, un fuerte deseo de comer garantiza, que será un niño. Sin embargo, no hay pruebas científicas de esta teoría y lo más probable es que sea solo un viejo cuento de la abuela. La futura mamá tiene un presentimiento de lo que será. Sin embargo, lo que se dice que tiene algo de cierto, es el mito de que las futuras madres pueden predecir el sexo del bebé. Un estudio de la Universidad John Hopkins descubrió que las corazonadas de las madres son en gran medida acertadas muchas mujeres dicen tener una sensación visceral o incluso sueños acerca de su futuro bebé sin embargo la intuición de una mujer embarazada sigue sin ser una fuente fiable para determinar el sexo del bebé ¿Cuándo se puede determinar el sexo del bebé por regla general se puede determinar el sexo del bebé mediante una ecografía a partir de la semana 14 de embarazo sin embargo, la posición del bebé también influye en la forma en que se puede ver la zona genital del bebé en la ecografía. Por lo tanto, en algunos casos, el bebé tarda más en darse la vuelta para poder determinar el sexo de forma fiable. Para aquellos a los que no les gustan las sorpresas, he aquí una noticia tranquilizadora. La determinación incorrecta del sexo del bebé se produce en raras ocasiones, pero esto suele ser la excepción. La clave de todo es estar sana. Por supuesto, es comprensible que tú y tu pareja tengan un deseo respecto al sexo de su futuro bebé. Pero ya verás, cuando tu bebé venga al mundo, todos esos pensamientos se desvanecerán en el aire. Entonces, lo único que importará es que tu bebé esté bien y sano. Entonces, según el lema, ¿qué va a hacer? Será un bebé. Bien. Espero que esta información te haya servido.